Pues aquí estamos con el gran Juan Carlos Monedero que nos visita en Perdónen la UNAM. Si me ven en directo y entienden que lo de gran queda desproporcionado. <ríe> bueno, grande de intelecto, de inteligencia, de sensibilidad política, de elocuencia. Es un honor para nosotros aquí en la UNAM darte la bienvenida. Gracias, John. Un enorme honor estar aquí, eh, tener el privilegio de conducir este... Pequeño, gran espacio dentro de Claxo TV eh, y dialogar con, con Juan Carlos. Un placer. Este, ¿Qué pasó con Podemos, Juan Carlos? Qué buena ¿Por pregunta. Qué no, ¿Por qué no ganó? ¿Por qué no tenemos el faro de la izquierda mundial hoy en Madrid? Qué buena pregunta. Si yo fuera creyente, te diría que los dioses no han querido. Como no soy creyente, tengo que buscar explicaciones racionales. Eh, cuando, cuando emerge Podemos, lo primero y más importante es decir que emerge de un movimiento social. Es decir, Podemos no es una formación política que emerge como formación política, sino que hay un movimiento ciudadano que es el 15M, el 15 de mayo, el movimiento de los indignados, que repolitiza a la sociedad española y tres años después es cuando nosotros montamos. El partido, igual que cuando nació Izquierda Unida, nació del movimiento anti-OTAN. Es decir, que los grandes movimientos, igual que aquí, Morena viene de todo un movimiento ciudadano que seguramente viene arrastrado desde el 88. ¿no? O sea, que nadie piense que los movimientos políticos transformadores son elucubraciones de intelectuales o de políticos en laboratorios o en garajes, sino que si son genuinos y si pueden cambiar las cosas, emergen del movimiento popular. Cuando nosotros nacemos pillamos al poder con el pie cambiado y llegamos a tener 6 millones de votos. Es una locura. Sin pedir dinero a los bancos. Que es una manera de ganarse una cierta independencia respecto a cómo te van poniendo frenos, cómo la gente va profesionalizándose, cómo los partidos, explican Katz y Meir, en su libro sobre la cartelización de los partidos políticos, se van convirtiendo en empresas. Donde los, los, los, los militantes del partido cada vez son menos y al final terminan siendo funcionarios del partido. Y eso es complicado revertirlo. Sobre todo si tienes... Deudas con los bancos, al final son los bancos los que te van a garantizar que tú puedas seguir cobrando el sueldo, sobre todo si te va mal electoralmente. Y por tanto, nosotros rompimos eso, llegamos a tener un resultado muy espectacular, pero también el poder reaccionó, John. Es decir, el poder siempre reacciona. Ahora mismo sabemos, tú lo has estudiado, que el modelo neoliberal, ese modelo que arranca en los 70, de apertura de fronteras y tratados de libre comercio, de, de desregulación económica, de financiarización de la economía y absoluta liberalidad para el funcionamiento de las finanzas, de, eh, de lucha contra la inflación y no lucha contra, contra el desempleo, de la venta de todos los bienes públicos y de mercantilización de la vida, ese modelo ahora mismo está muerto. Ya no sirve para reproducir nuestras sociedades. En América Latina, en los últimos años, no en los últimos años, en los últimos tres años, se han generado más de 20 millones de pobres por ese regreso del modelo neoliberal. No sirve, no funciona, ¿no? pero va a morirse matando. Y en esa manera de matar, en España, en su control de los medios de comunicación, en su control del Estado profundo, decidieron acabar con Podemos. Y los empezaron... medios, entonces. Los a medios sea, es, es, es, es Lo primero que menciono. Es los son medios. Son el es ataque esencial. mediático financiado, claro. con grandes cantidades de recursos, supongo, internacionales también. Bueno... Europa tiene plata como para financiar uh -huh. su propia basura. ¿no? Uh -huh. no necesita pedirle dinero a otros lados. Desgraciadamente, la, la, derecha, norte, la derecha latinoamericana suele pedir plata claro. a los Estados Unidos. Allí tienen su platica uh -huh. para hacer esos, esos enjuagues. ¿no? Pero es muy importante, John, cómo hay una conjunción que al, al, al caldo de cultivo de los 70, cuando la guerra del John Kippur, la, la ruptura de de Bretton Woods, cuando comienza la globalización neoliberal, ahí la forma, el plan B del capitalismo en crisis era los golpes de Estado. Claro. Hoy ya no. Hoy funciona el lawfare, es decir, esa mezcla de jueces corruptos y medios de comunicación corruptos, que alimentan a partidos políticos corruptos financiados por empresarios corruptos. Entonces... Si tú puedes meter a Lula en la cárcel con un juez corrupto como el juez Moro y todos los... la red Globo de medios de comunicación le cuentan a la ciudadanía que Lula era un corrupto, no necesitas ni siquiera pegarle un tiro. Eso nos pasó a nosotros. La narrativa principal de ataque, de descalificación a Podemos y a los líderes, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el sentido común que ellos colocaron o lograron colocar que empezó a desbaratar esa hegemonía que ya estaban construyendo? El mismo... El mismo que en América Latina, uh -huh. Venezuela. Ok. Igual que era chavista, recuerda que Trump llamó a Biden chavista, uh -huh. ya en, el, en la exacerbación de la estupidez. ¿no? Sí. Es decir, se ha construido un nuevo enemigo, igual que fue Moscú, un poquito después La Habana, el gran enemigo hoy es Caracas. ¿no? Entonces, claro, te obligaban a demonizar a Venezuela, a demonizar a Chávez, a demonizar a Maduro. Los mismos, por ejemplo, Biden, que dice que no hay libertad de expresión en Venezuela, Biden que tiene encarcelado a Julian Assange. Claro, pero entonces es un asunto, bueno, se utiliza Venezuela, pero es la, el propósito es asustar a las clases claro. medias para que tengan miedo de perder su patrimonio. ¿no? Te pongo un ejemplo de hoy, John, mm -hmm. de claro. hoy. Hoy acaba de salir una noticia en España de que han imputado por acusaciones de corrupción a un equipo de policías y de empresarios que habían ofrecido a venezolanos corruptos que habían robado dinero en Venezuela y que están en uh -huh. España, le habían ofrecido solventarles sus problemas e políticos y sus problemas, sobre uh -huh. todo, judiciales, a cambio de dinero. Y al tiempo, dice la prensa, hoy en uh -huh. España, a cambio de que se inventaran noticias contra Podemos incriminándole de algún tipo de cuestión. Yo he tenido 14 juicios. Yo, miren, yo como profesor universitario nunca he tenido ningún tipo de problema. Acusándote de calumnias... No, de Bueno, aparte este... de calumnias, acusándome de que me han dado una maleta. Por favor, mm. que miren que no hay maletas con dinero aquí debajo, porque luego van a decir que John Ackerman le ha dado a Monedero una maleta con pesos mexicanos. ¿no? O sea, tonterías. Claro. Por ejemplo, el pollo Carvajal que está en España uh -huh. pendiente de una extradición ...de Estados Unidos por narcotráfico... ...dijo, tengo información sobre Podemos... ...tengo información... ...el tipo se inventó que teníamos una mina de oro... ...que Zapatero tenía una mina de oro también... ...que a mí me habían dado una maleta... ...que nos daban dinero en los calcetines... o sea ...estupideces... ...pero como hay jueces de extrema derecha en España... Uh -huh. ...igual que el juez Moro... ...consintió en, en condenar a Lula sin pruebas... ...hay jueces de extrema derecha en España... ...y cuidado, en México... ...y en Bolivia... Y en Argentina y en Chile, en todos lados. Y esos jueces corruptos pueden tomar decisiones o por su ideología o porque les compran, da igual. Sí, y con una validación mínima de un juez ya los medios... Porque están no los medios de comunicación diciendo que en cinco... Pero, mira, te voy a poner un ejemplo para rec... que la gente nos escuche. Un político corrupto del Partido Popular, Soria, que era el cacique de las Islas Canarias, quería acabar con una jueza... ...de Canarias que se presenta a las listas de Podemos. Y cuando ella deja el juzgado... ...le sustituye otro juez... ...y este ministro Soria, amigo de ese juez... ...no sé qué hacen, pero al final... ...ese juez que sustituye... ...le busca un caso de corrupción... ...a la jueza que se ha presentado por Podemos. Uh -huh. Un juicio inventado. Y resulta que el diario El Mundo... ...recibe un millón de euros... ...un millón de euros... ...del Ministerio de Industria, de este político... ...del PP corrupto... Uh -huh. ...y qué curioso, salen cinco portadas... ...dando por culpable a la jueza de Podemos. Este juez corrupto le había ofrecido a un empresario... ...favores judiciales si denunciaba a la jueza de Podemos... ...precisamente por haberle supuestamente ofrecido favores judiciales. Entonces, fíjate la situación. Un juez condena a una... o sea, juzga a una jueza de Podemos... ...solamente por ir en nuestras listas y tiene el apoyo de un empresario que va a testificar diciendo, sí, sí, sí, la jueza de Podemos me ofreció favores judiciales si eh, la apoyaba. ¿Sabes qué ocurrió? Que el juez corrupto no le cumplió al empresario corrupto. e hizo pública la grabación donde el juez corrupto le ofrecía favores si atacaba a la jueza de Podemos. El juez corrupto ayer entraba en la cárcel en España. Pero si no llega ese juez a sacar esa grabación, perdón, si no llega ese empresario a sacar esa grabación... La que está en la cárcel es la jueza honesta. Pues es impresionante, se repite, es casi, casi igual al caso contra Lula o en Ecuador, etcétera. O sea, realmente contra es, Correa, como tú bien dices, contra, contra Jorge Correa, Blas, como la, el desafuero. Es una latinoamericanización de las estrategias de, de golpe, de ataque a la democracia eh, que ya está en Europa en contra de ustedes que justamente en este libro reciente, donde tenemos el honor de, de que estés presente en una entrevista anterior que te hicimos, les ubicamos a ti, a Jean-Luc Mélenchon, a mismo Boventura, a Jeremy Corbyn, como políticos intelectuales latinoamericanos, claro. en la esencia, en Europa. Entonces, así como tenemos el lado negativo de estos golpes latinoamericanos en Europa, también tenemos el lado positivo de la latinoamericanización de este, la política europea. Menon, me, acaba de, le fue muy bien en por, su segunda. Por valiente. Vez. Jeremy también casi en la segunda. Por Ustedes valiente. también. O sea, al final le cuentas estas acciones, desesperadas, son muestras de debilidad. Yo veo un futuro con Jeremy, John Luke y Pablo o Juan Carlos o quien Juan sea, Carlos, quien sea. Sí, o este el eje. Oh. Este, progresista de Europa. ¿Esto es algo posible que puede pasar claro. en las siguientes generaciones, por lo menos? Déjame decirte dos cosas que creo que son muy importantes. Una es que solamente los políticos con una agenda intelectual e ideológica clara tienen posibilidades. Decía Mao Zedong que si no hay claridad ideológica no puede haber claridad en la organización. Y si no hay claridad en la organización, tú no puedes organizar un país para sobreponerte al modelo neoliberal que, como decía antes, va a sobrevivir matando. Por tanto, necesitamos hacer un esfuerzo ideológico en este mundo cambiante donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, donde los grandes marcadores de certeza ya no funcionan como funcionaban. Dios, la familia, el trabajo, derecha e izquierda, la nación, el sujeto político clase obrera, todos esos elementos... Ya no funcionan. Y tenemos que pensarlo porque las respuestas a las grandes preguntas de la, de la, de la emancipación que pusieron encima de la mesa la ilustración siguen vigentes. La, la, la pregunta de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, que hoy también sería la sororidad, siguen vigentes. Pero las respuestas tenemos que inventarlas. Y tú lo has dicho muy bien, Belenzón le ha echado coraje, ha tenido claridad ideológica. Y por eso casi pasa a la segunda vuelta. Le faltaron 400.000 votos. Gracias. Cuando el Partido Socialista, que ha sacado un 1,7%, no ha tenido la honradez de retirarse. Es una maldita vergüenza. Si hubiera sido al revés, todos los medios de comunicación le hubieran exigido a Melensohn retirarse. En cambio, nadie le exigió a Hidalgo del Partido Socialista francés a que se retirara. Si se hubiera retirado, o igual hoy el presidente de Francia hubiera sido Jean-Luc Mélenchon. Y la segunda cosa que creo que también es creo que también es, es, es muy relevante, Johnny, que tiene que ver con, con, con, con esta idea de que, de que tenemos que echarle coraje. O sea, solamente la forma de sobreponernos a los ataques ideológicos, al lawfare, al control mediático, al hecho de que las víctimas terminan votando a sus verdugos, porque los medios de comunicación se lo cuentan en España. Hace una semana hubo una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde el 65% de los españoles decían que económicamente les iba bien o muy bien. En cambio, decían el 68% que la economía española iba mal o muy mal. Y dices, pero por favor, si a usted le va bien o muy bien, ¿cómo le va mal a la economía española? Porque están envenenados por unos medios de comunicación que solamente los podemos revertir con conciencia. Y si nosotros vamos cediendo a los postulados de la derecha, es imposible que generemos conciencia. Hoy una persona de centro es una persona que hace 30 años la veríamos como en la derecha o como en la extrema derecha. Por tanto, vamos cediendo y cediendo y al final la izquierda va a desaparecer. A ver, pero es muy pesimista esa, esa mirada hacia Europa. Eh, yo siento que justamente el proceso de lati latinoamericanización de la de la esfera pública está generando más bien una contracorriente. Me atrevo a decir que sí hay una vulnerabilidad especial en la cultura política europea. Están más desarregadas, más este, vulnerables, ahora sobre todo con la pandemia eh, este, sujetos a esta manipulación. Siento que en América Latina tenemos un poco más de resistencia. Ubicamos de entrada que los medios privados, corporativos, traen una voz de la élite, del control claro. social, ¿no? Porque por siempre han propagado mentiras. Entonces, por lo que, por ejemplo, lo que hemos logrado en México eh, con sus mañaneras, Andrés Manuel, con su trayectoria de las últimas décadas, ha sido una derrota espectacular de las mentiras. O sea, la victoria de 2018 no hubiera sido posible si no hubiera sido por este, la resistencia cultural del pueblo mexicano frente a estas mentiras. Claro. Siguen, lo redoblan. ...cada vez y cada año... ...y hoy la popularidad de Andrés Manuel está... ...en los cielos, solamente lo ayudan... están 70%... Claro. ...¿qué podemos aprender... ...del caso mexicano para que en Europa... ...también tengamos... Eh, este, ...esta derrota de las mentiras corporativas? A Andrés Manuel le pasa lo que le pasaba a Chávez... ...sabes que el río de Caracas es el Guaire... ...y es un río... ...sucio como el Manzanares en Madrid... ...y decían los venezolanos que... ...a Chávez le pasaba como el Guaire... ...que cuanto más mierda le echaban... Más crecía. ¿no? Entonces, hay un momento en donde el pueblo te identifica como un líder honesto, como un líder de los suyos, donde haces algo que la gente te lee como incombustible. Y por tanto, a partir de ese momento, todos los ataques ya no sirven. Claro, tienes que hacer una tarea, John. Chávez se jugó ir a la cárcel con un golpe en el 92 contra el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez, estuvo dos años en la cárcel, luego recorrió el país, luego montó un partido, ganó unas elecciones, le dieron un golpe por cumplir al pueblo con las leyes habilitantes y la gente entendía que Chávez era de los suyos. Yo recuerdo una pintada, un graffiti en Caracas que decía, Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda. ¿No? O sea, que la Está gente identificaba bien. que los gobiernos iban por un lado, pero que Chávez era de los suyos. Andrés Manuel igual. Hay gente que puede disparar contra Morena, claro. hay gente que puede criticar en muchos lugares a Morena, pero entienden que Andrés Manuel es un tipo que le hicieron el desafuero, que intentaron tumbarlo, que le han robado elecciones, que han intentado matarle y ha aguantado ahí. Vive modestamente, la gente identifica que Andrés Manuel y es esto, uno de los suyos. Y eso es justamente en Europa lo que no quiere permitir eso, eso. en Europa. Menensón se ha, lo ha avanzado a algo. Podemos creo que le ha faltado algo en ese aspecto. Te voy a intervenir un segundito porque vamos a un breve corte y regresamos ahora para continuar con este fascinante diálogo con Juan Carlos Monedero. No se vaya. Muy bien, pues aquí seguimos con Juan Carlos Monedero, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la debilidad democrática en Europa. Eh, este, ¿Por qué no se ha logrado consolidar eh, este, el proyecto de izquierda, figuras de izquierda, Movimientos partidos de izquierda. Yo sigo más optimista que tú, al parecer. Yo soy un optimista pero... trágico. Pero entonces, o un pesimista el sistema, esperanzado. El sistema europeo está diseñado justamente para evitar que surja un líder así. ¿no? Sí, pero no me vale. Porque también está diseñado en América Latina y aquí encima os han matado. Así es. Os han matado y la gente ha aguantado. ¿no? O sea que también, ¿Cuáles son las lecciones latinoamericanas que.? A lo mejor los liderazgos europeos tienen que. Tener el coraje. Eso. Por ejemplo, melenzón no ha renunciado a lo que hizo Lula, Chávez, Néstor Kirchner, Evo Morales, Correa. Nunca ha renunciado. Y mira que le han atacado igual que nos han atacado a nosotros. Yo creo que tenemos que aprender desde España del coraje ideológico que ha demostrado Melensohn. Sí. Creo que eso es uno de los elementos. Otro elemento, tenemos que entender que sin medios de comunicación es complicado que podamos construir nuestro mensaje. O con las redes sociales. Inicialmente tuvimos mucho espacio, pero es que ellos reaccionan. Hoy las redes sociales están en manos de la extrema derecha. Y por tanto también hay un elemento complicado. Hay un tercer elemento que no es menor. Y es que cuando gobernamos las izquierdas en Europa, gobernamos a lo sumo de manera post-neoliberal. Es decir, tapamos parches que están bien y que ayudan a la vida de la gente. Subir el salario mínimo le ayuda a la vida a la gente. La ley solo sí que acaba de aprobarse en España, ayuda a que haya menos violaciones. Mantener el poder adquisitivo de los pensionistas ayuda a que los, las personas mayores tengan más oportunidades de una vida digna. Vamos consiguiendo cosas, ¿no? Pero también vamos haciendo cosas incomprensibles. ¿Qué hace el gobierno? Y no es Podemos en este caso, es el Partido Socialista, apoyando a Marruecos y abandonando al Sáhara. ¿Qué hace ayer el Partido Socialista votando en contra de una ley contra las grandes fortunas para que en un momento de crisis los que más ganan paguen. como un partido socialista? ¿Cómo demonios un partido socialista? En nombre solamente socialista. Pues sí. votar en contra de una ley que va a hacer que los que tienen más de 10 millones de euros paguen un poquito más. ¿Cómo es posible que el partido socialista haya colaborado en espiar a los socios? ¿Cómo es posible que el partido socialista no quiera que investiguemos la corrupción del rey? Todas esas cosas debilitan... La posibilidad de que la gente diga, estos son diferentes. Claro. ¿Y qué es lo que queda a la gente? Le queda a la extrema derecha. Dicen, ah, pues estos que no han gobernado, a ver si estos hacen algo. Y como a los medios de la extrema derecha, pero los medios de la extrema derecha son los medios mainstreaming, es decir, que en España Antena 3, Tele 5, La Sexta, 4 le dan carta de naturaleza cotidiana a la extrema derecha... ¿No tienen una, un canal de izquierda en televisión no en España? Los sindicatos no fueron capaces de hacerlo, lo tiene la Iglesia Católica. <risa> Pero no es de izquierda, ¿o sí? No, no, no, todo lo contrario, odian Ajá, al Papa exacto. Francisco, creen que el padre del Papa Francisco es bolchevique, creen que es, creen que es el anticristo. <risa> o sea, no, no, no, no, no lo aceptan, porque tiene en la cabeza todavía Juan Pablo II. Hay un periodista, que es un periodista de extrema derecha, que se llama Carlos Herrera... Es un tipo que convocó manifestaciones delante de la casa de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente. Está en el canal de la iglesia y con pasión cero. ¿eh? Son gente que incluso son machistas, hacen bromas sobre la violencia contra las mujeres, debilitan la acusación contra la corrupción del Partido Popular. Es decir, son lo contrario al mensaje de Jesucristo. Por ahí están financiados el, la iglesia en España. John le paga más a este periodista uh -huh. que se llama Carlos Herrera que a Cáritas porque son periodistas estrella pues claro. que les financian pues sus barbaridades y su chulería saben la importancia de la política claro, de los medios claro, ponen claro. dinero donde, donde cuenta para ellos ahora regresando a América Latina eh, lecciones de la primera ola para la segunda movimiento partido le preguntaba hace rato a nuestro amigo Boventura de Sousa Santos, este, ¿cuáles podrían ser algunos de los casos en que se logró un movimiento partido rearticular al Estado más cercano a la sociedad y con este intermediario y la figura partido en Sudamérica, en la primera ola, que nos puede servir de ejemplo o inspiración para la segunda ola? Y no me puedo contestar rápidamente. Que no hay. Venezuela, Yo si te contesto, Bolivia, Ecuador… No Ninguno. No. El PT, mira, el PT mira, originario. John, este, déjame que te cuente una historia curiosa. A mí me invitó Lula a visitarle en la cárcel, uh -huh. en Curitiba. Sí. Yo estaba en Buenos Aires con motivo de Claxo, por cierto, y me pareció un honor visitar una persona tan decente como Lula en la cárcel, porque era como visitar a Gramsci, era como visitar sí. a, a cualquier persona decente a la cual el poder encarcela para intentar que no piense. ...y que no gestione. Casi la mitad de la conversación con Lula en la cárcel en Curitiba... ...fue sobre, la, sobre el partido uh -huh. Movimiento. Porque yo le dije, presidente, tengo la sensación... ...de que el fracaso de los gobiernos de izquierda... ...es el fracaso previo de los partidos Movimiento. Yo creo que Nicaragua estaría en otra situación... ...si el Frente Sandinista hubiera tenido una vida interna más rica. Uh -huh. Principalmente a las mujeres a las que se silenció al querer prohibir el aborto. Estoy convencido de que Rafael Correa no estaría perseguido por estos sinvergüenzas de Lenín Moreno y Lasso si el movimiento país hubiera funcionado como un partido movimiento. Estoy convencido, y eso me lo comentaba mi Lula, que el PT no fue capaz de escuchar los mensajes populares. Tuvieron una escisión el PSOL y no escuchaban. Y Lula me dijo, nos costaba menos recibir en los ministerios a los empresarios que al pueblo, claro. porque ya no éramos un partido movimiento. Y Podemos en España, el gran problema, la gran asignatura pendiente, hace un par de semanas Pablo Iglesias por fin me lo reconoció, que ha sido la gran discusión que he tenido con él. <risa> Pablo, un partido no puede ser una organización posmoderna de los medios de comunicación, siendo importante, si no tenemos implantación territorial, si no estamos en los barrios, en los municipios, no tenemos el anclaje popular necesario para sostener esta formación política. No pedimos dinero a los bancos, no estamos en los medios mainstream, no tenemos fuerza como tienen, no sé, las grandes instituciones del capitalismo. Nuestra fuerza tiene que ser la gente. Y Pablo hace dos semanas reconoció, quizá mi gran problema fue cuando era secretario general de Podemos no haber apostado más por el Partido Movimiento. Conclusión a tu pregunta, o hacemos partidos Movimiento... O en esta segunda ola de regreso de las fuerzas políticas de la izquierda, volveremos a fracasar. Porque en esta segunda ola, John, venimos más débiles que en la primera. Uh -huh. Boric no tiene el parlamento en Chile. Pedro Castillo no tiene el parlamento en Perú. Eh, Petro no va a tener todo el parlamento en Colombia. Eh, aquí tenéis una situación mejor, ¿no? pero no es la tónica en el conjunto del continente. Bueno, en el Congreso estamos mejor, tenemos mayoría, tenemos más, pero seguimos con mayoría, pero el partido Movimiento es mero discurso, estimado Juan Carlos, habrás visto, estamos participando muchos en esto que se llama la Convención Nacional Morenista, justamente con la idea de rescatar esta idea de un partido Movimiento, porque se ha vuelto, Morena, una agencia de colocación de empleos. Este Para los de arriba Es una frase lo, dura lo, lo, Es muy dura, pero es una, pero frase es una dura. realidad es una, frase dura. es una realidad absoluta Y este, lo bonito, lo hermoso Es que no solamente hay quejas De las bases del pueblo Sino que hay una necesidad Y un ánimo de participar Y rescatar esa, esa idea Originario de Morena Como partido de movimiento Yo estoy de acuerdo contigo La cuarta transformación Se la juega en eso si sí. no se logra que esto de la cuarta transformación no sea solamente la transformación del Poder Ejecutivo, sino que también implique otra manera de hacer política desde los partidos, este, pues no va a apedrugar. Yo me he llevado en México dos grandes alegrías últimamente, recientemente. Una es el giro de Andrés Manuel López Obrador hacia América Latina. Sí. Después de mucho tiempo donde decía una frase que... A mí se me caía el alma a los pies cuando decía el presidente... ...la mejor política exterior es la política interior. yo decía, no. No, porque yo sabía que los hermanos bolivianos, argentinos, brasileños, chilenos... ...estaban esperando a sus hermanos mexicanos. Y por tanto estaban locos porque bajasen aquí, en Claxo. Eso está lleno de latinoamericanos claro. enamorados de estar aquí. Y necesitaban también un impulso político que le dijera al gobierno... Y López Obrador era de giro defendiendo a Simón Bolívar, invitando a Cuba. ¿Te puede gustar más o te puede gustar menos el régimen de Cuba? Pero Cuba es la dignidad de este Por continente. Supuesto. Se ha invadido ciento y pico veces. Seltzer lo acaba de publicar. Estados Unidos ha invadido este continente más de un centenar de veces. ¿Cómo no vas a estar con Cuba? Que lo han intentado y no han podido. Te guste o no te guste el régimen cubano, es la dignidad de este continente. Idiotas como... Fox o como Castañeda no lo entendieron, tan intelectuales tan, son intelectuales a, a la violeta, eruditos vacíos ¿no? de cualquier tipo de contenido. Y la segunda alegría que a mí me ha dado México ha sido cuando López Obrador que dijo en un momento, si me siguen ustedes molestando con el partido me voy al PT Así es. ha dicho recientemente el partido que puede continuar la tarea uh -huh. de la 4T tiene que ser morena porque en un sexenio tú no transformas un país. ¿Cuál es la garantía de que la tarea de López Obrador se mantenga? El partido. No hay otra. Y por tanto a mí me consta, John, que López Obrador tiene interés en el partido. López Obrador confía en Mario Delgado. Bueno, claro. eso ya es otro, bueno, otro tema. Confía, ya, ya, confía. Eso sí calienta. Confía. Tú estás poniendo en marcha un movimiento que creo que es un revulsivo, que creo que es positivo. O sea, todo lo que agiten los partidos es. es positivo. Y aún más si se hace desde abajo, se hace a riñón, a pulmón, que cantaría ¿no? eh, nuestro amigo argentino. ¿no? Entonces, los partidos tienen que estar vivos. Así es. Los partidos tienen que estar constantemente en contradicción, moviéndose discutiendo ahí está. y pero cuidado y ahí es un riesgo que tenéis también como partido porque a veces tengo la sensación de que los debates internos no os pasa solamente a vosotros nos pasa a nosotros, nosotros hemos roto uno de los problemas de Podemos es que se rompió y los medios de comunicación siempre van a insistir en el roto si hay alguien disidente, los medios de comunicación van a invitar al disidente constantemente para que hable mal de Morena. Yo no sé si hay gente aquí que habla mal de Morena. Quien pero... invita a la derecha, a los medios de derecha, a quienes invitan, es a Mario Delgado. <risa> pues sí, por supuesto, yo él no es quiero, el que les no, conviene. No, Tú sacaste no, no, el tema personal, así no que me respondo, me a mí a respondo. respondo. Yo no, en hablaba, yo no mencioné ¿no? a Mario Delgado, yo hablaba del partido para de algún A mí alguien me ha entrevistado para en este mí, país. Me Ajá. he entrevistado a alguien crítico de Mario Delgado Ajá. y no ha publicado la entrevista. Eso me ha pasado aquí, ¿eh? Así es, Gente en un programa público, me entrevista y como no le gustó Así lo que yo dije... Ahí está. Porque yo era crítico con la persona que me entrevistaba porque le decía, igual te estás pasando de frenada Así porque es. tú puedes criticar a tu partido pero cuidado que a lo mejor le puedes hacer el juego Ajá. a la oposición, ¿eh? Tienes que ser cuidadoso. Sí. Es decir que en la discusión interna a veces uno se pasa de frenada. Hay una cosa, John... Para volver un poco al marco teórico. No, no, no, te voy a contestar, Juan Carlos, es que yo, tú sacaste el tema de Mario Delgado, me parece muy importante. Pero es que no vamos a ningún lado porque yo no puedo opinar. es el, sí, sí, sí. No, pero yo no puedo opinar sobre cuestiones personales. Somos profesores universitarios. Hablemos ver, marco teórico. Juan Carlos, te voy a contestar, porque tú mencionaste el tema de Mario Delgado, tú dijiste que el presidente confía en él. Yo creo que el presidente está muy desinformado, no sabe lo que está pasando a ras de tierra en el partido político, él está muy ocupado en el gobierno y él ha dicho públicamente que no podemos reproducir los esquemas anteriores del PRI, del partido de Estado. Entonces, pues él tiene una buena relación con Mario, quizás... Este, confíen en algunos compristas. Compristas, compristas, compristas. Está mal, ¿eh? El, la prisación de Morena que está ocurriendo es realmente muy grave. Se están reproduciendo prácticas autoritarias y de abuso a las bases y de rompimiento de los principios fundacionales de Morena. Si Andrés Manuel tuviera la película completa con respecto a realmente lo que está pasando en el partido él sería el primero en perderle la confianza a Ana Delgado. Entonces, y es un demócrata, Andrés Manuel es un demócrata, entonces él está a favor de que se haga debates, discusiones y que se construye un partido-movimiento, porque tú mismo lo dijiste antes, si no hay un partido-movimiento, que es justamente lo que hace Mario, Mario este, litigando en contra de la posibilidad de un partido de movimiento, si no hay un partido de movimiento, no hay continuidad de la cuarta Tenías transformación. ¿Tienes a Mario en vez de a mí? No, no, no, no. No, yo creo que, es, que es muy interesante el, el, el, debate, el diálogo. Debatí, sí, debatí. Así es, así Déjame es. a decirte dos cosas. Adelante. Eh, por intentar llegar a marcos más teóricos, una de mis experiencias en todos los países a los que he podido colaborar políticamente, es que la frase esa de el presidente está anillado, el presidente no sabe lo que ocurre a su alrededor, no es verdad. John, en ningún caso, en ninguno ¿eh? de los que yo he conocido, en Venezuela, en Argentina, en España, en Bolivia, en todos los casos que he conocido, no es verdad. Porque sería pensar que los presidentes son pendejos, y los presidentes no son pendejos. Tienes entonces, Juan Carlos, una imagen muy baja de nuestro presidente. No, este, no cuando alguien, Cuando alguien contrario. de la comisión de encuestas del partido Morena se autoencuesta y se vuelve diputada, o cuando los integrantes de la comisión de elecciones este, nombran a familiares en cargos de elección popular cuando se cometen fraudes a la hora de hacer encuestas, cuando se violan los estatutos de Morena reeligiendo a diputados plurinominales para el mismo cargo, en contra los mismo estatuto y los principios de Andrés Manuel. Entonces, tú dices que Andrés Manuel avala eso, estás diciendo que Andrés Manuel es una hipócrita. Yo no creo que sea un hipócrita, yo, yo sí le creo a sus principios y su discurso y el hipócrita es Mario Delgado. Yo, o sea, no, no, no me gusta que caigamos en análisis tan particulares porque entonces claro, Tú sacaste no, el tema, de sí, pero como un, los como nombres. Ejemplo, pero como un ejemplo teórico, John, porque ¿qué hace un español opinando de cuestiones tan puntuales en México? No tiene sentido. Yo puedo opinarte de marcos teóricos y cuando te digo que por lo general los presidentes saben lo que pasa, tú quieres eso, tú convertirlo en eh, López Obrador es responsable de los errores que ocurren en Morena, pues... Saca la conclusión o dejemos que la gente que nos escuche saque sus propias conclusiones. No Eso. le demos todo construido, ¿no? Este, vamos, elementos... Nos están llamando a corte, no para cortarte la inspiración o el debate. Regresamos ahora en unos segundos para este tercer bloque de nuestro diálogo, entrevista candente, aquí con Juan Carlos Monedero. No se vayan. Aquí seguimos con Juan Carlos Monedero, un gran intelectual, polemista, un gusto debatir contigo, querido Juan Carlos, este, ¿qué decir a lo teórico? Vamos a lo teórico, entonces. Este, ¿Qué, aparte del Partido Movimiento, las reformas a los medios de comunicación, de democratización de los medios, qué tenemos que tomar en cuenta? Ahora, a dos años de que termina el sexenio de Andrés Manuel, sin reelección, se va, él mismo lo ha dicho claramente, él se va, no va a participar en política. ¿Qué más tenemos que estar haciendo con el ojo puesto estos dos años para asegurar que la Cuarta Transformación tenga larga vida? Mira, para mí uno de los libros más importantes que he leído últimamente es uno de Álvaro Garcelinera sobre las contradicciones de la revolución. Es decir, él es un teórico que quiere... Hacer la revolución, revolución es hacer posible lo imposible, la revolución es lograr transformaciones sociales que permitan mejorar la vida de la gente dentro de los marcos de lo posible en un país. Por eso es tan complicada. A veces la revolución es, como decía Lula, que la gente coma tres veces al día. O alfabetizar un país. ¿no? Sobre todo porque la gente piensa que la revolución es asaltar el Palacio de Invierno, fusilar a los Romanov y estatalizar los medios de producción. Eso ya no es así. no La revolución es transformar aquello que nos dice el sistema que es imposible de transformar. Y eso nos obliga también a atrevernos y a tener imaginación para romper los cuellos de botella y los diques que nos ponen incluso a la, propia, a la propia imaginación. Álvaro Garcelinera como gobernante se daba cuenta de que si no tenemos el aparato del Estado no vamos a ningún lado. Tú como yo somos teóricos del Estado, el Estado es parte del problema y parte de la solución. El Estado siempre viene con inercias. López Obrador ha ganado el gobierno, no el poder. El poder Así siempre es. está en otro maldito lado. El poder no solamente es la estructura estatal, sino también, como diría, decía Gramsci, el Estado ampliado. Pero es que la estructura estatal no la controlas. El tesoro, las finanzas, vienen marcadas por la globalización neoliberal. Yo lo viví en Europa con Siriza, le pusieron de rodillas, pese a que el pueblo votó no cumplir los mandamientos de la troika. Por tanto, ganamos una estructura llena de inercias, Uh -huh. de inercias de clase, de inercias de género, de inercias aquí en México de raza, muy fuertes y muy claras. Y por tanto estas inercias están escondidas en la Constitución, en las leyes, en los usos y costumbres, en los funcionarios, en las universidades donde formamos a los miembros del Estado. Porque para ser funcionario del Estado tienes que ser licenciado. La gente del pueblo, los campesinos no pueden ser funcionarios del Estado porque no son universitarios. Y nosotros formamos a esa élite que está llena de sesgos, de verticalidades, de inercias, de clase, de género, de raza. Y por tanto, ¿cómo tú reviertes eso? Pues tienes que allegarte al poder del Estado. ¿Cómo se equivocó Joe Holloway? ¿Cómo se equivocó? Con buena intención, porque es un hombre honesto. Cuando dijo aquello de cambiar el mundo sin tomar el poder, siguiendo la estela zapatista, que no. Los zapatistas se dieron cuenta de que se habían equivocado y montaron el Consejo Nacional Indígena. Hay que ganar el poder. La derecha está encantada de que estemos en la calle protestando. Lo que le da miedo a la derecha es que esté López Obrador en Los Pinos, o en el poder, o que esté Podemos en el Palacio de la Moncloa. Eso es lo que les da auténtico miedo. Es lo que intentan evitar a toda costa. Por tanto, tenemos que estar en el Estado. Y para estar en el Estado, John, tenemos que ganar elecciones, porque ya no hay lucha armada. Desde que cayó la Unión Soviética, la lucha armada no es una posibilidad. ...de la transformación política... ...hay que ganar elecciones... ...y para ganar elecciones... ...necesitamos aparatos políticos... ...capaces de ganar elecciones... ...y ahí está la trampa... es a donde yo te quería llegar teóricamente... ...porque es absurdo que hablemos de fulanito de menganito... ...tenéis un problema igual que nosotros... ...tenemos que ganar las elecciones... ...en contextos enemistosos... ...en contextos enemigos... Así ...con es. medios de comunicación en contra... ...con la banca en contra con las relaciones internacionales en contra, con la diplomacia en contra, con los rectores en contra, con la jerarquía de la Iglesia mexicana o española en contra. Coño, estamos en contra de todo el mundo. ¿Cómo revertimos todo eso? Necesitamos una estructura política que nos permita ganar elecciones. Es. Pero eso corre el riesgo de que nos convirtamos en una maquinaria electoral como la que venimos a sustituir. Ese es el debate teórico que creo que es el relevante. Y es donde también los académicos este... no estamos aportando. ¿Qué tiene que hacer Morena para ganar elecciones y no convertirse en una maquinaria burocrática que repita los errores de los anteriores? Esa es la pregunta. Manteniendo la autenticidad, lo que rompe como un cuchillo las nubes de la mentira y de los ataques y la guerra sucia es la autenticidad. Esa es la elección de Andrés Manuel. El Estoy segundo, que un partido pierda la autenticidad, pierde las elecciones. Por mucho dinero y aparato y maquinaria tenga, pierde. La Izquierda, la derecha el puede caso, hacerlo, la el izquierda caso, no. El caso de Durango, el Estado de Durango, Morena perdió. Perdió porque postuló a una priista, que era la secretaria general del PRI. Ella competía en contra de… La, el candidato del PRI era… El presidente del PRI, cuando ella era secretaria general del PRI, el presidente del PRI en contra del secretario general del PRI, el delegado en funciones de presidente de Morena en Durango, porque no hay un presidente electo, delegado en funciones de… era también presidente del PRI unos años anteriores. Entonces, cuando un electorado ve esto, dice, mira, voy a votar por el PRI PRIsta, ¿prista? ¿O voy a votar por el prista morenista? Pues mejor voto por el PRI, por lo menos es honesto. Fíjate, John. Estos me están engañando. Entonces esa estrategia, supuestamente muy pragmático para ganar elecciones, resulta ser muy poco pragmático ¿Pero? si no se calcula bien y no se defienden los principios. Fíjate, John, qué curioso que si yo hablase de las elecciones en Durango, lo primero que denunciaría sería la violencia y la corrupción institucional de la oposición al gobierno de Andrés Moreno López Obrador es decir, creo que si ha ganado la oposición en Durango ha sido seguramente porque ha habido presiones, porque seguramente ha habido corrupción y porque seguramente ha habido incluso, me atrevo a decirlo, fraude electoral casi seguro No, bueno, casi seguro casi lo seguro. que pasa es que no hubo ninguna distinción entre los dos candidatos, si no tienes claro, contraste pero fíjate, entre los candidatos ¿qué es, lo que, es lo que te decía, cuando nos ponemos críticos con nuestras propias formaciones lo primero que a ti te sale es criticar los errores propios. Que hay que criticarlos. Y que seguramente eso que tú dices es un error inconmensurable Y que tenemos que elegir candidatos nuestros. Porque ahora que la 4T triunfa, todos los que ya no triunfan en otros partidos van a quererse venir para acá. Y hay que ser cuidadosos. Los chapulines. Hay que ser cuidadosos. Así es. Pero fíjate que lo que primero que te sale a ti, si es que nos pasa siempre lo mismo, John, al final somos más críticos... Decía Andreotti, Andreotti decía, hay amigos del alma, grandes amigos, buenos amigos, amigos conocidos, enemigos, enemigos feos, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables y compañeros de partido. Así estoy, así es. Los final, ataques, las amenazas personales, de partido, las burlas que a mí me, me dirige Mario Delgado vamos a analizarlo son teóricamente. inaceptables, vamos Juan a analizarlo Carlos. Teóricamente. Yo no soy el que estoy atacando. Vamos ¿eh? a analizarlo Estás teóricamente. muy mal informado. Estás Pero si muy yo estoy mal informado. analicemos teóricamente. eso? Sí, me aclarar, porque no es una posición mía. Tenemos miles y miles y miles de militantes en todo el país que están indignadísimos por el maltrato, el pisoteo, la humillación que la dirigencia y el partido les está aplicando. ¿Sabes cuándo fue...? La última vez que se celebró un Congreso Nacional del Partido en 2015. No, pero no es mi función. Si no se recupera, no, pero tú estás, eso, no, no No, no, no, no, no se vale, Juan Carlos, que ahora ya te deslindas. Estás diciendo algo muy claramente. Teóricamente. Estás diciendo algo muy claramente. No, abordémoslo fácticamente, porque estamos hablando de una realidad. Y tú estás tomando una posición política clara aquí en la coyuntura mexicana, que vale, absolutamente. Pero yo te digo que estás equivocado, Juan Carlos, porque es la militancia. Pero ¿Cuál en es pleno, mi posición clara? Es el 99%. ¿Cuál es esa de, posición? Ahorita te lo digo, yo creo que ya quedó claro para Ahora todos, que 99% aquí. de los morenistas repudian la manera autoritaria de dirigir el partido. Esto no es la crítica de un intelectual que está atacando a sus amigos, sino todo lo contrario, es el partido en masa que está harta de estas viejas formas autoritarias reproducidas dentro de su partido. Entonces, ejercer la crítica a favor de una vida orgánica, plena, dentro del partido político, para que haya un partido movimiento efectivo que gane elecciones con autenticidad, no es negativo, no es un acto destructivo, ni teórica ni fácticamente, sino positivo a favor de la consolidación de la cuarta transformación. Vamos a ver, John. He mencionado un nombre en un marco teórico. Te he dicho. No conozco ningún caso y por tanto desde la propia experiencia construye un marco teórico. No conozco ningún caso, ninguno, donde sea cierto lo que tú habías afirmado de que los presidentes no sepan lo que pasan, que los presidentes estén anillados, que los presidentes sean una suerte de pendejos que no saben lo que está ocurriendo en su partido. Eso no lo conozco en ningún país. Y te he dicho, como conclusión teórica y lógica de lo que ha afirmado que lo que haga el presidente del partido está en consonancia ...con lo que plantea el presidente... Va, John, no me interrumpas ahora, por favor... Adelante, te dejo adelante. hablar... ...entonces adelante. has hecho una cosa que me fuerza... A algo que no me gusta y quiero explicarlo con claridad... <risa> ...te decía que... ...en un marco teórico... ...y tú has bajado a que yo me tenga que posicionar... ...sobre si lo está haciendo bien... ...el presidente del partido, el secretario general... ...y no es mi función... ...yo te puedo plantear en términos teóricos... ...qué está bien y qué está mal... ...pero no puedo hacer una evaluación... ...cuya conclusión final sea... Mario Delgado es un héroe o Mario Delgado, como tú dices, es un canalla. Ni quiero, ni es mi no función, ni tengo interés en hacerlo. Entonces, te diría, volvamos a lo importante. Lo importante es que si fracasa Morena, es bastante probable que fracase la 4T. Así es. Ese es mi planteamiento. también. Por tanto, preguntémonos qué fracasó en el movimiento país en... Ecuador, que fracasó en el Frente Sandinista, que fracasó en el, el Farabundo Martí en El Salvador, que fracasó en, en el justicialismo o en los K en Argentina, que fracasó eh, el, el movimiento en el MAS en Bolivia. Preguntémonos eso para que ustedes, y para eso seremos útiles los intelectuales, para identificar cuáles son los errores del partido movimiento, para no repetirlos, no hacer un análisis para sacar nuestras cuitas personales y repartir con la presencia de un intelectual extranjero contra eh, la política cotidiana que tengáis aquí, en concreto en México. Eso no está bien, John. O sea, no me puedes poner a mí ni a defender ni a atacar a Mario Delgado porque no es mi función. Sería un arrogante si yo viniese aquí a repartir ese tipo de planteamientos. Hagamos un análisis teórico, que era lo que te iba diciendo, y de la teoría que sea la militancia de Morena la eso. que saque las conclusiones. Muy bien. Si lo que tú planteas es correcto, si la militancia de Morena está convencida de que las cosas no funcionan, como tenéis que tener una asamblea nacional, porque eso ya os toca y es obligatorio, eso, y, te, y necesitaréis bien. tener una asamblea nacional, será la militancia de Morena la que determine que es y que no es. Eso será lo correcto. Y si todo lo que planteas tú es correcto, la militancia dirá, necesitamos una nueva dirección. Y si no es correcto, dirán, pues esta dirección o la que tenga lugar en Eso. su momento será la elegida. Estamos de acuerdo. Pues estamos de acuerdo. Justo es lo que Salud. se pide, que se haga un Congreso Nacional de Morena para que haya una vida orgánica, interna, democrática, claro. siguiendo tus sugerencias y aprendizajes a partir de la primera Hola, tú lo dijiste, antes de que entráramos en el caso mexicano tan polémico, dijiste que para garantizar la continuidad y evitar estas revanchas de la guerra jurídica, la guerra mediática en contra de personas como Lula, Rafael, etc., hace falta la continuidad a partir de un partido movimiento. Entonces, eso es la convicción de también los militantes déjame de Morena. Tras, déjame tras y esto cosa es importante. muy importante y, este, y la manera... Precisamente de hacer eso es a partir de tener una vida orgánica de los partidos y eso pasa por lo que acabo de decir, Déjame un decir Congreso que... Nacional Ordinario claro, claro. refundacional del Obvia, partido obviamente. o cualquier Congreso Ordinario porque no lo hemos tenido desde 2015, claro, claro. siete años de este, ausencia decía, de decía, vida orgánica. Decía Rosa Luxemburgo, cuidado que el partido no sustituya a la sociedad, que el Comité Central sustituya al partido y que el secretario general sustituya al Comité Central. Yo he añadido ahora y que el spin doctor sustituya al secretario general, ¿no? Uh -huh. Es decir, ese partido leninista, clásico, que es el de la derecha también, ya no funciona. Necesitamos tumbar esa torre para que se horizontalice. Pero déjame plantearte una cosa teórica que me hubiera gustado que le hubiéramos dedicado más tiempo. Y es la experiencia que yo he tenido en España y en otros países. Y es que cuando ponemos en marcha, cuando inyectamos mecanismos democráticos dentro de los partidos, a veces no nos funcionan. Y por eso te mencionaba las contradicciones. Nosotros en Podemos entendíamos que todos los cargos en los municipios, en todos los sí. lugares, tenían que elegirlos la militancia. Y nos parecía que las primarias era un elemento democrático esencial. ¿Sabéis cuál es uno de los efectos indeseables de las primarias? Que gente que antes se llevaba muy bien peleando contra el PAN, contra el PRD, contra el PRI, cuando tienen que contender en la interna, claro. se empiezan a pelear entre ellos. Y de repente un partido que estaba funcionando muy bien, de repente ves que te implosiona por un elemento democrático. Y a ese problema... No tenemos respuesta. Hay un dicho popular que dice: Dale un carguito y verás cómo es Juanito. ¿No? Entonces. Claro, por supuesto. Ya, ya nos están llamando para que terminemos esta. fascinante de algo teórica. Como la... no has querido hablar de lo teórico, has ah, querido hablar de lo como concreto. Crees, todo ¿sabes? es teoría y también práctica, la praxis. El otro extremo de que un señor decida todo, pues tampoco es la solución. No, nunca, nunca un señor debe decidir. Y eso lo todo. es lo que está pasando, Morena. Pero bueno. Que siga el debate, la discusión, acércate a la militancia de Morena, sobre claro. todo al pueblo mexicano, para que conozcas lo, lo hago, que está lo pasando. Lo hago, sabes que lo hago. Y este, volvemos a invitar aquí a la UNAM a, este, al, al proceso político ahora, mexicano, cuando gustes, siempre eres un, un amigo. Bienvenido. Acabado, y este, unas últimas palabras, por ahora favor. Ahora se, si se ya ha acabado no la, la maldita pandemia, desgraciadamente en Europa tenemos una guerra. Estamos en un par momento parteaguas, ¿eh? el modelo neoliberal está moribundo pero va a morir matando. La guerra en Ucrania es un ejemplo, la OTAN es un instrumento de muerte y además saca lo peor de las personas, por ejemplo saca lo peor de Putin que ya es más ¿no? y al final tenemos una guerra terrible que va a llegar aquí también a México en forma de inflación, en forma de encarecimiento de las materias primas. Estamos en un momento donde más cierto que nunca es que solo el pueblo... Salva al pueblo. Todo lo que hemos hablado del Partido Movimiento para mí es válido en tanto en cuanto el pueblo que tiene que salvarse a sí mismo hace del Partido Movimiento su instrumento para salvarse en un momento donde el cambio climático, las migraciones, las guerras, la robotización de la economía, el cambio de la geopolítica, el declive de los Estados Unidos amenaza, el auge de la extrema derecha amenaza a las democracias. Por tanto, yo te pido que sigas generando debate y te agradezco que me hayas invitado porque yo siempre cuando doy una charla termino recordando a Bertolt Brecht que decía que, y aquí hemos de alguna manera apelado a la conciencia, y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Así que muchas gracias. Al contrario, querido Juan Carlos, muchas, muchas gracias. Ahí estamos. Nos vemos la próxima semana.